Fallece Tomás, el niño que necesitaba ir a España para poder ganarle la batalla al cáncer. Hola, ¿qué tal? Soy Carlos Moreno. Vamos con esta trágica historia que llena de luto a toda la comunidad porque luchó hasta el final. Tomás Felipe Bernal Vega, de 11 años, partió a la casa del padre, al cielo, este domingo 19 de marzo, luego de luchar hasta su último aliento contra la leucemia tipo B que confirmó su familia a mundo now padecía. Cada uno de para que su de arena. En su natal Colombia el pequeño fue sometido a varios tratamientos, pero tristemente la enfermedad lo llevó a un estado terminal y lo habían desahuciado. Por eso estaban buscando viajar a Barcelona, en España, donde había una luz de esperanza y estaban recaudando fondos para lograr este sueño que tenía el pequeño. Yo les di a conocer esta historia. La Carlin, necesito la ayuda de todos, por favor. Sin embargo, esto no fue posible. Su vida acabó. Tomás vivirá en el corazón y el recuerdo de todos los que conocieron su historia como un niño que jamás se dejó vencer por las adversidades y que nunca permitió que un imposible lo detuviera. Descansa en paz, pequeño Tommy. Por más de 40 años, Mundo Hispánico ha sido referencia informativa en el estado de Georgia.